que ONG de la Rosa, quien fue juramentado recientemente como presidente de la provincia Duarte del Partido Revolucionario Dominicano, dijo este jueves que rescatarán la militancia de esa organización política para llevar candidaturas propias en el 2020. Todos los partidos eh, tienen que hacer la renovación de sus dirigentes y tienen que trabajar para también cumplir con la ley en hacer sus convenciones eh, nosotros vamos a organizar eh, la convención eh, de nuestro partido eh, en base fundamentalmente eh, adaptándolo a los recintos electorales aunque también eh, como partido va a preservar este, eh, la zona que poseían y su dirección eh, igual Tal vez con mayor eh, participantes, eh, porque eh, estamos en esa actitud ahora de crecimiento, fundamentalmente, de crecimiento, y entonces pues vamos a comenzar a hacer recorrido por la provincia completa. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Palancó.